Bueno, pues desde el 107.2 de la frecuencia modulada, rtvfuturo.com, seguimos. Martes llegan los consejos del doctor Amor Juan Bustamante desde Huelva, al otro lado del teléfono. Le damos ya la bienvenida, Juan. Muy buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días. Bueno, pues bienvenido una semana más. Gracias. Tu pareja será la que haga esto nos vas a dar una serie de consejos para que podamos detectar bien a través de cómo actúa, ¿no? ¿Quién puede ser la pareja ideal? Sí, para la gente que no tenga pareja y que quiera tener pareja o que le llegue un día a alguien que puede ser pareja, pues que sepa cuál es la que va a poder ser tu pareja. Es decir, haciendo estas cosas, sí puede ser una bueno, pareja tuya. E incluso dentro de la pareja, ¿no, Juan? No sé lo que nos vas a contar, pero seguramente... También dentro de la pareja vale, ¿no? También, sí, sí, para los dos casos. Si tienes pareja o si todavía no tienes, para cuando tengas. Bueno, pues, ¿qué, qué tiene que hacer esa persona para que sea nuestra pareja ideal? Bueno, pues lo primero, eh, tiene que demostrar interés, pero interés del bueno. Uh -huh. Interés del bueno me refiero a que te demuestre que realmente le importas, no a que sea interesado o interesada. Mira. Tiene que ser una persona que, como hemos comentado algunas veces, pues que te escriba, que, aunque esté ocupado o esté ocupada, te ponga eh, cómo te va, pues yo aquí en el trabajo, no como ya hemos dicho esa mentira tan falsa de no te pude escribir ayer porque estuve muy liado o liada, mentira. Entonces una persona que te demuestre eso, que tiene interés, que tiene ganas y que lo hace pues a través de los mensajes, a través de llamarte, uh -huh. a través de buscarte, cosas así. Entonces es una persona que cuando empiezas a conocer, si lo hace, ya te está dando señales de que por lo menos eh, ganas le está poniendo. Exactamente. Entonces se puede convertir en una pareja en el futuro porque se le ve actitud. Exacto, se le ve actitud. Y me ha llamado mucho la atención que dice interés del bueno. Sí, porque interés, y ya sabemos que hay mucha gente que lo tiene del malo. Eh, es decir, empieza a hablar contigo y le dices, pues sí, pues yo trabajo... Llevo cinco años trabajando, estoy fijo, no sé qué, y dicen, ah, este me interesa. Entonces no es un interés el bueno, es un interés de él. Me interesa porque es un tío que trabaja, tiene dinero, y me interesa su dinero. Uh -huh. Por ejemplo. Sí, sí, sí, que eso es importante, Juan. Entonces parece que hay entre una persona que tiene interés de verdad y una que lo tiene del interés de interesada o interesado, que es otra cosa. Bueno, pues que tenga interés del bueno es ¿eh? punto principal. Y esto se demuestra pues con el día a día y con hechos por supuesto ¿y qué más tiene que tener esa esa persona para que sea la pareja ideal? pues tiene que ser una persona que te trate como todo, es decir que no solo te quiera para la cama, sino que te respete que te escuche, que te ayude que te acompañe que te trate como no solo alguien que estás conociendo, sino como una persona con la que cuenta contigo para cualquier cosa entonces ves tú como he dicho antes parecido, que tiene interés, pero tiene un interés general. Es decir, esta persona no solo me quiere para cama. Veo que cuenta conmigo, veo que se preocupa por mí, veo que me cuenta sus cosas. Entonces dices tú, oye, pues le veo yo una actitud de que sí, de que realmente mmm, me trata como si fuera su pareja sin ser la pareja. Y si somos pareja, me sigue tratando como una pareja. ...entonces eso también es muy importante. Eso es fundamental, Juan, el diálogo y el compartir, ¿verdad?, vivencias... ...y compartir, y, bueno, eh, tu vida. Sí, eso es lo que voy a comentar ahora también... ...lo de otra de las cosas que tienes que hacer para que sea tu pareja. Sí. Una persona que esté dispuesta a compartirlo todo contigo... ...y todo es tanto lo bueno como lo malo... ...porque lo bueno, pues ya sabemos que todo el mundo estamos muy bien... ...y todo es maravilloso... ...pero también uno le pase algo malo decir cariño, pues me encuentro mal porque estoy preocupado por esto sí. y ves que se apoya en ti, que quiere quedar contigo, que quiere que le abraces, que quiere que le acompañes. Entonces dices tú, oye, pues mira, una persona que cuando le pasa algo no hace lo que hace mucha gente, que es todo lo contrario, se quitan del medio. Hay mucha gente que cuando tiene un problema se calla y le deja de escribir o te deja de ver porque dice es que estoy más agobiado, me agobia agobiado porque no me pasa esto. Sí. No, pues eso no es la forma de resolverlo, al contrario, eso lo que hace es distanciarte de la otra persona la otra persona se puede sentir mal porque dice, oye, mira, es que me deja de lado. Entonces lo que hay que hacer es todo lo contrario, que vea que cuando estás mal te apoyas en él o en ella y así es como se va a sentir bien y va a decir, oye, pues mira, esta persona cuenta conmigo y esta persona cuando está mal me queda a su lado. Eso es muy bonito y eso cuenta mucho. Y fundamental porque eso tiene que salir por sí solo, ¿verdad Juan? Hombre, claro, y además uh -huh. en el caso de que una persona haga eso, ya digo, me gusta porque te sientes como eh, que realmente le, le importas en todo y te sientes que vales, porque dices yo para esta persona veo que le valgo, uh -huh. no que cuando le pasa algo mmm, me quita de en medio. Es que entonces mmm, cuando seáis pareja, si no lo sois todavía, entonces ¿qué pasa? ¿qué va a hacer? Cada vez que le pase algo se va a quitar de en medio, ¿qué solución es esa? Esa es la peor que puede haber. Al contrario, ¿no? Tiene que ser cuando más mal estás es cuando más tienes que estar. ¿no? Exactamente. En esto de compartirlo todo, Juan, hay cosas, cada persona somos un mundo. Hay cosas que no, o aficiones, que no se comparten, pero también crees tú que sería importante dejar el espacio a esa persona y no imponerle esto no porque a mí no me gusta. Hombre, claro, el espacio es fundamental siempre Bien. en la pareja. Siempre hay que respetar las cosas de la otra persona. Sí. Si no le gusta y no quiere ir, oye, pues no pasa nada, no hay por qué enfadarse ni molestarse. Porque yo siempre he dicho que prefiero que me acompañen queriendo a que me acompañen por obligación. Porque va a venir con mala cara, va a estar mal sí. y no vamos a estar gusto ninguno de los dos. Entonces hay que respetarlo, hay que entender que no a todo el mundo nos gusta lo mismo. Y, y, oye, y no pasa nada, no quiere decir que no quiera estar contigo, que ya no le guste, simplemente de, si no le gusta, pues oye, pues no le gusta. Es como si vas a comer a un restaurante y no te gusta el pescado y dices, no, pues pídete pescado, no, es que no me gusta, no, no, pero come pescado, no, es que no quiero, es que no me gusta. Entonces hay que respetarle y, oye, que, que no pasa nada, cada uno puede seguir estando en pareja, y algunas veces es bueno tener ese espacio también de que cada uno haga lo suyo para, digamos, también echarse de menos, porque si se está todo el día junto y siempre juntos, nunca se echan de menos. Y echarse de sí. menos de vez en cuando también tiene su, sus cosas buenas. Exactamente. Bueno, pues compartirlo todo, pero también dejar el espacio. ¿Algo más, Juan, por aquí? Pues otra de las cosas que sería importante, sí. si una obra por aquí, madre mía, qué escándalo. Sí. Otra de las cosas que, que sería importante es eh, que cuando tienes una pareja, tenéis también que eh, ser siempre los dos en uno, es decir... Tenéis que, que intentar siempre estar eh, unidos, eh, que todo lo que hagas tú lo, lo tenga la otra persona y que las cosas que hagáis uh -huh. os sintáis siempre como una sola persona. Es decir, que lo que le pasa a él me pasa a mí y lo que me pasa a mí le pasa a él. Lo que le afecta a él me afecta a mí y lo que, le afecta, lo que me afecta a mí le afecta a él. o a ella. Eso también es una unión muy grande y eso también hace que, que, seáis, que os sintáis uno. Uh -huh. Al sentirse uno, o sea, no... No somos dos, somos uno. Ajá. Eso también es fundamental en la pareja. Por ahí hay un poquito de ruido, pero bueno. Tengo aquí, tenemos aquí una obra, desgraciadamente, que están sí. haciendo un poco de ruido, a ver si se callan. Pero bueno, Ajá. bueno pues eso también es un, un punto importante. ¿eh? Esa unión. La unión es muy importante y, y sobre todo eso, contar con la pareja en todo momento Ajá. Y lo que he dicho, que, que siempre se estén... Que siempre sea ahí una persona, que nunca se sienta la otra, la otra persona como que sobra, uh -huh. sino más bien lo contrario. Que sea una persona que diga, yo es que me siento parte de él y ella se siente parte uh -huh. de mí, que eso es lo más, lo más importante. Uh -huh. ¿Algún punto más, Juan? No, yo creo que esto es lo más importante, lo más yo parte. creo que, que es lo fundamental. Eh, y bueno, lo último que puedo destacar, así para terminar, es que en las redes sociales también ...hagáis que la otra persona se sienta única... ...y eso cómo se hace... ...pues mandándole mensajes... ...y que los mensajes pues vea que solo le pones que... ...gracias cariño, gracias corazón con un icono... ...que solo se lo pongas a él o a ella... ...para que vea... ...y se diferencie del resto de los demás... ...exacto... ...pues Juan, como tenemos ahí un poquito de ruido... Eh, ...terminamos ya sí. nuestro, nuestro programa... ...muchísimas gracias... ...y bueno la semana que viene seguro, seguro, seguro... ...que tienes ya por ahí pensado y preparado un tema tan interesante como el de hoy. Sí, la semana que viene volveremos con otro tema y esperemos que no haya ruido. Mm, esperemos que no haya ruido. Pues feliz semana, Juan. Vale, muchas gracias, igualmente. Un abrazo. Un abrazo.